Para poner miniaturas personalizadas en los cortos, cortes, shorts o como demonios se llamen los vídeos de menos de un minuto, tiene que poner en tu vídeo un cronómetro. Lo subes en privado a YouTube y te fijas en la miniatura que le puso YouTube. ¿Qué momento? Marca el cronómetro, en este caso el 20. Vuelve al editor de vídeo y coloca una miniatura creada por ti en el segundo exacto que vimos en el vídeo subido en privado. No hagas como yo y crea la mejor en formato vertical. Solo tiene que aparecer un instante, así la gente ni lo notará. Ya puedes quitar de tu vídeo, el cronómetro, reloj o contador y exportarlo. Este será tu vídeo definitivo y tendrás la miniatura a tu gusto.